Hay un rayo de luz que entro por mi ventana. La canción la conozco hace. O sea. con qué pelotudo, <risa> ¡Ay, ok! ¡En tu mordí la manzana, Carmin del la se la tentación! <tose> Ay, qué ¿Está usted drogado o es solo un estúpido? Lo aseguro, no estoy drogado.